Es la audiencia preliminar donde se juzgaron las pruebas de la acusación. Resulta que el tribunal, al valorar la acusación y todos los elementos de prueba, eh, determinó que existen elementos suficientes para que en el juicio, dice suficiente más allá de toda duda razonable para lograr una condena en el tribunal del juicio. Eh, hay un punto que no fue correcto, la exclusión de las fotografías, porque en esas fotografías se observa cada batazo que le dio el, el, el, el imputado a su víctima. Por tanto, esas fotografías no debió la jueza excluirla. Esas son pruebas... Que, de, eh, eh, que se evidencian los golpes, las golpizas, lo golpeó como si hubiese sido un hijo. La juez de la instrucción, la juez eh, interina de la instrucción envió a juicio a nuestro representado aún admitiendo que ciertamente los testigos que oferta el Ministerio Público se contradicen ya que dicen que eh, mi cliente no cometió los hechos aún así ya lo envió a un juicio y dice que en un juicio de fondo se determinará nosotros estamos tranquilos porque sabemos que al final lo que va a relucir es la luz la verdad eh, miguel ángel valerio lebrón don Miguelo, ese es nuestro representado